Hola amigos, cómo están? Bienvenidos una vez más acá a mi canal de YouTube. Bueno, queridos, hoy tenemos una novedad que salió en realidad ayer, pero bueno, no la pude traer al canal por el tema del fanart y demás que quería hacer, así que se las traigo en el día de today, en el día de hoy. Y tiene que ver con este M42 eh, Super Chaffy, porque tiene doble E. Entonces, ¿qué podemos decir de este Super Chaffee? que tiene un daño de 115, un daño poquito, un poquito daño, 115 como munición estándar, que es munición AP, tiene munición APCR como munición premium, y va a penetrar unos 155, como tercera munición va a tener una munición explosiva, alta explosiva HE, que va a hacer un daño de 185, ponele, porque ese daño no lo va a hacer nunca en la vida, Tiempo de carga, 4 segundos. Recarga en 4 segundos. Lo cual para mí es un poco elevado esa recarga. Obviamente la vas a poder llevar a, a mucho menos con una barra de carga. Pero. Me parece un poquito elevada. Un, un pelín nada más. Podría, digamos, por el daño que hace. Se podría comparar este tanque bastante, bastante con el. con el Tipe 64, ¿no? Con el Type 64 el ligero de la rama rusa, ¿no? De la rama no, en realidad. De la nacionalidad rusa porque es tanque premium bien va a tener una, una dispersión de 0,44 con lo cual no va a ser eh, de lo más preciso aunque wargaming en un boceto oficial que mandó dice que va a estar bastante mejorado a nivel de estabilización no sé porque yo acá veo que la dispersión es bastante mala pero no tengan en cuenta siempre los números que da wargaming en los en los panfletos o en digamos en la presentación de los tanques porque después hay que verlos en el campo de batalla, muchas veces pasa que dicen una cosa y que después en el campo la sensación es otra. ¿bien? Tiempo de apuntamiento, ahí se le dejamos dos likes porque está muy muy bien, no se olviden de dejar like en este video también si te gusta el video o si te gusta el canal. Velocidad de giro del cañón 39 grados por segundo lo que está muy bien, ángulo de depresión del cañón menos 10, la mayoría de los tanques que sale hoy en día tiene menos 10 grados de, de depresión. Este tiene 15 de elevación, pero, digamos, por una cuestión de poder utilizar bien los desniveles del terreno, bien, está, está bueno que te pongan esa depresión. Eh, y vemos que tiene una munición máxima de 70, con lo cual vas a poder disparar a mansalva. Tiene una movilidad bastante, bastante buena. Fíjense que eh, hacia adelante va a unos 56 kilómetros por hora como máximo con una potencia específica de unos 28,7. Bien, y en reversa unos 21 kilómetros por hora. Eh, lo cual está bastante, bastante bien. Velocidad de rotación, de rotación 46 grados por segundo. Está bastante, bastante bien, chicos. Pensé que tiene casi unos 29 de potencia específica. Está, está bastante bien. Lo que sí hay que ver el tema de la resistencia al terreno, porque muchos tanques tienen mayor resistencia al terreno que otros, entonces eso a veces resulta medio engorroso. ¿Qué es la resistencia al terreno? Se preguntarán algunos, otros ya lo deben saber. Para los más nuevos es la eh, resistencia que tiene el vehículo a los terrenos eh, blandos o semiblandos, ya sea nieve, ya sea mmm, lodo o barro o lo que sea, o el agua mismo, a veces cuando tiene que pasar por charquitos, entonces, en ese sentido, si la resistencia es muy alta, es como que en esos tramos como que uuuh, se te plancha mucho el vehículo y eh, puede ser presa fácil de algunos TDs, algunos cazatanques que anden por ahí dando vueltas. Resistencia, 670 puntos, lo cual eh, es lo normal, digamos, es poquito, pero es normal en un vehículo de estas características. Blindaje del chasis, 28 de frontal, 25 de lateral, 22 trasero. Obviamente no tiene ningún tipo de blindaje. En la torreta tampoco, te va a entrar absolutamente todo en el mantelete, arriba, en los costados, en todo. O sea, sos de papel, básicamente. Tiene un rango de visión de 380 metros. Lo que sí, eso está bastante, bastante bien, se ese podría decir. Es que el rango de visión es bastante, bastante bueno. 380 si le pones las ópticas... Eh... Más eh, alguna ración extra de combate, que no me acuerdo, la que la de Estados Unidos, Coca-Cola. Le pones la Coca y va a andar bastante, bastante bien. Y eso, sumado a los hermanos de armas y bueno, todo lo que pueda ponerle va a ser una... Más, más conciencia de la situación, más reconocimiento, todo eso sumado, va a dar un buen índice de visión. Rango de señal, 745 metros, vas a poder eh, dar aviso a todos tus compañeros de equipo o de team de las posiciones enemigas a través de esta radio, porque la verdad que es bastante bastante buena, y se puede potenciar también con alguna que otra habilidad, por supuesto hermanos de armas, y si no, el alcance de señal si le pones eso en el operador de radio, vas a aumentar seguramente el alcance de señal bueno, qué más, eso, proyectil AP, APCR y explosivo como dije, la verdad que en base a mi experiencia, esto corre por cuenta mía lo que voy a decir, no, no nada oficial de Wargaming, eh, Repito, cuenta mía. Tiene como olorcito, tiene como... Eh, olfateo como recompensa de algo este vehículo. Digo porque como no es del todo bueno, súper, súper bueno, aparentemente. Y está en el super test. Tiene como olorcito a, a recompensa de algún evento que vayan a meter por ahí. Se me hace, no sé. No sé, vamos a ver más adelante. Estoy tirando fruta, ¿eh? La verdad que no lo sé. Ni idea. Pero puede ser, puede ser. Eh, bueno, eso chicos, a ver si les puedo mostrar alguna que otra imagen silla. Bueno, acá lo tenemos bien. La verdad que es medio raro. No me termina de gustar mucho la forma tampoco. Le van a poder, ah mira, eso no lo he dicho. Le van a poder poner eh, ventilación. Porque tiene la torreta cerrada bien. Todos los vehículos que tienen torreta abierta, no se les puede poner ventilación. Como por ejemplo el Type 64. El ligero chino no le puedes poner ventilación porque tiene la torreta abierta. Mm, tiene un kit de reparación ahí, como un kit de salubridad Y un binocular también Un telescopio ametralladora arriba Me gusta el efecto de, de, del humo negro, digamos, ahí en, en, en la parte del motor Como que está todo quemado eso Está, quemado, está quemando aceite de, de, de, de, de coco Aceite de kb 2 bueno chicos, más, más que nada esto es el Super Chaffee, que se viene, que está en el Super Test. Hay que ver de qué forma después Wargaming nos lo va a hacer llegar. Si vendrá en la tienda Premium, que no creo, no lo sé tampoco. Pero ya les digo, olfateo, olfateo olor a recompensa de algo, no sé. No tengo idea de qué no me pregunten porque no tengo idea, pero es una, una suposición nada más. Y después lo otro que sí quería decirles, y lo dejo para el final como frutilla de este video, es que... Les quería proponer algo, sinceramente de corazón Les digo, por qué no hacemos Hoy a la noche Un torneito como el que venimos haciendo En el canal de Twitch Para Twitch, estoy hablando así que si no tenés Twitch Descárgate la application Y si no, estate atento porque hoy A las 21 horas de Argentina Voy a estar haciendo un torneito En el cual el ganador del torneo Vamos a hacer la mecánica de siempre Porque me parece una mecánica excelente Porque me parece muy muy buena La verdad que todos pueden... Fíjense que la última vez que ganó, eh, bueno, el último que ganó fue Kuche, que es buen jugador obviamente Pero Black Dragon salió segundo y han quedado gente muy muy buena de 10.000 de puntuación, de, de, de 9.000 de puntuación, de 8.000 y pico de puntuación afuera del torneo. Eh, por no haber jugado en equipo. Acá necesitas jugar en equipo y hacer daño. Y ayudar a tu este equipo. Entonces está muy muy buena. Eh, primer puesto, el ganador del torneo se va a llevar 14 días de cuenta premium. El ganador del torneo, el que salga segundo, que va a jugar seguramente la final, va a tener un premio asegurado de 3 días de cuenta premium. Y para el tercer lugar vamos a hacer como medallitas de oro, plata y bronce, ¿bien? Entonces, la medalla de oro, el ganador, se va a llevar 14 días de cuenta premium, la medalla de plata se va a llevar 3 días de cuenta premium y eh, medalla de bronce del torneo se va a llevar un día de cuenta premium. En total, 14 y 3 son 17 más 1, 18. Vamos a estar entregando 18 días de cuenta premium. ¿Y eso por qué, Nando? porque eh, gracias a todas las donaciones que ustedes, que vos, que estás del otro lado, hacés al canal, cuando vos donás un dólar, donás cinco dólares, donás diez $10, dólares, donás cien $10, eh, $100, no, pesos $100, o lo que sea, en Mercado Pago, en Paypal o donde sea, esto vuelve al canal y vuelve en forma de entretenimiento y premios para ustedes mismos. Así que les agradezco por todas sus donaciones. Dicho sea de paso, abajo tienen los links de donaciones. Si no lo pueden hacer en vivo también a las 21 horas cuando estemos en Twitch eh, Se los agradezco y van a poder aparecer aquí arriba en la pantallita de forma dorada Y nada, son partners del canal, así que yo realmente de corazón les agradezco un montonazo Así que ya saben chicos, hoy a las 21 horas de Argentina en Twitch, recuerdo en Twitch eh, nando guión bajo igualmente está el, en la descripción está el canal eh, vamos a estar haciendo torneito así que prendanse no se queden afuera avísenle a sus eh, amigos y demás si llegamos como siempre digo la meta es llegar a 75 personas en twitch que es lo que necesito para el partner de twitch bien soy afiliado pero no partner si llego a una media de 75 personas puede que haya algún otro premio importante porque es un buen número 75 así que digan a sus amigos eh, traigan a toda la gente que quieran y bueno, nada, a pasarla bien como siempre chicos 21 horas de Argentina en mi canal de Twitch Abajo en la descripción, los quiero mucho Gracias por todo y nos vemos esta noche Chau chau